Estamos grabando dos videos, así que si ven la misma ropa es porque lo grabamos el mismo día, ¿ok? I can hear the clock ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se sienten? ¿Felices fiestas? Creo que ya a este punto ya todos celebraron la Navidad y están muy emocionados. Entonces yo les traigo amigos un video muy padre, un video muy cool. Un video que nos vamos todos a reír porque la Daniela del pasado no cumplió su, sus metas, sus sueños, su... Toda la palabrería que dijo el año pasado Claro que sí, como que no Y como ustedes leyeron en el título de aquí abajito Vamos a reaccionar ay, A mis propósitos lectores del año 2022 Qué vergüenza la verdad, qué vergüenza, qué pena No, bueno, pero bueno Me voy a hacer un ladito Para que ustedes puedan ver a la Daniela del pasado diciendo mentirillas y que no las cumplió, evidentemente. Solamente que voy a ir por mis lentes porque no, no veo nada. ¡Ea! Ahora sí ya los puedo ver bien. Entonces, me voy a hacer un lado para que puedan ver a la mentirosilla. Y bueno, ahí va. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y este bienvenidos una canal. vez más a este canal. La intro. Esta intro me gustaba. Todavía me gusta. ¡Emoción! Estoy okay, sumamente emocionada. Porque ya es un video un poquito más estructurado El anterior que vieron fue un pequeño vlog En el que mi novio y yo vimos Reencuentro de todos los actores de Harry Potter Nos gustó bastante Y ya tenemos un nuevo miembro aquí a este club De Mundo más Y bueno, para empezar el año Que ya sé que ya comenzamos a hacer unos días Y estaba preparándome mentalmente Para hacer Chava, este muchos, cortes, muchos cortes, muchos cortes Yo sé, pero por una bota razón no podía hacer videos, pero ya estamos aquí con todo esperemos que este año cambie mucho y justamente como vieron en el título de aquí abajito el día de hoy amigos les voy a hablar acerca de mis propósitos literarios para este año 2022 eh, uh -huh. ¿Quién más está emocionado? Yo estoy emocionada Muy emocionada y llena de mentiras, veamos cuántos fueron los que eh, los que pudimos hacer emocionado, debería. Estoy bastante emocionada. Todos estos días he estado viendo los videos de mis amigos en el que hablan acerca de sus propósitos literarios y la verdad es que me sorprende todos esos propósitos que tienen de lectura y... 100% yo concordé con algunos de ellos, así que yo dije, bueno, para comenzar con este de los videos, que algo que me gusta mucho y de los libros también, hay que empezar con los propósitos literarios. Ajá, claro que sí, como de que no. ¿Qué, y ¿qué pues, ahora, eh, Tomé mi agenda, amigos, le estoy dando muchas vueltas al asunto, ¿verdad? Oh, La no, pero es que a mí me encanta hablar, pero bueno, el primero y el más importante: ¿cuántos libros voy a leer este año? El año antepasado yo me había fijado que quería qué leer vergüenza. 50 libros Creo que sí son 50 o 30 De todas maneras se los voy a dejar aquí Porque tengo el estatus el, el en, en Goodreads El año anterior <risa> con libros del 30 todo, Empecé leyendo Dios, qué Se me o sea, ocurrieron varias cosas que me impidieron leer Entonces por ahí como que me desnivelé Luego como que logré mantenerme Y después pasaron otras cosas Y otra vez volví a bajar Entonces ya no pude Este año dije... Daniela, vamos a leer 20 libros y 20 libros vamos a leer 20 libros y la verdad es que me sobresaturé de un montón de cosas Porque la niña evidentemente no puede decir que no a todo Y le dijo sí a todo Entonces esa fue la cuestión, esa fue la cuestión Y si llegaron más libros, sí llegaron más libros Pero no los hemos terminado de leer No, qué bueno porque... Yo tengo solamente como en meta 20 Y si podemos leer más, miren, súper bien Voy a estar muy orgullosa a mí Amigos, esta se me da harta mentirosa. vergüenza Discúlpenme a todos los que me están viendo pero, Perdón, neta, perdón Pero esta siguiente es Entrar a una lectura conjunta Solamente si estoy verdaderamente comprometida Que ya me haya organizado Que esté completamente segurísima De que voy a estar en esa lectura conjunta eh, porque eh, si no, no tiene casas. Casa. El, El año pasado, pasado hubieron más pasado. o menos lecturas conjuntas. De... Que fíjense que este año no hubo lecturas conjuntas, eh, a pesar de que no estuve en ninguna, o sea, supe que no había lecturas conjuntas como... Eh, como cuando recién comenzaron con esta onda de las lecturas, porque se daban en Instagram, en Discord y así en varias partes. Entonces este año no hubo muchas, hasta ahorita creo que al fin, este trimestre creo empezaron a haber muy poquitas, pero no eran como que tantas como el año, como hace algunos años que eran así bastantes, entonces por eso no fuimos mentirosos, no nos metimos a ninguna. Emocionada primero y ya después como que había otra cosa como O sea, no que hubiera otra cosa Porque bien lo puedo hacer La cuestión aquí es que no me organicé No organicé mis tiempos Y se me hacía imposible encontrar un momento para leer Un momento para estar full en mi lectura Entonces, esa es... Mi propósito de estar completamente segura de que voy a estar en esa lectura conjunta para poder disfrutarla, saborearla, desmenuzarla, así como me gusta leer un libro. Pues. La siguiente y va de la mano con todo, organizarme completamente en todo, en todo. O sea, hablo de todo, amigos. Ahí va la primera. La segunda mentirilla. Este, No nos pudimos organizar en todo, en <risa> todo el año, la verdad. Sinceramente creo que lo único que pudimos organizar fue nuestra boda, eso sí, eh, lo pudimos organizar eh, porque hasta hicimos formatos de excel, un drive y así cositas, eso sí, está súper bien organizado pero de ahí en fuera nuestras lecturas, nuestra vida, nuestro todo, está... no tiene orden, no tiene ni pies ni cabeza, eso... no. De booktube, trabajo, vida personal... Eh, Quehaceres de la casa O sea, todo, organizarme todo Y es por eso que el año, bueno En el mes de diciembre Mi hermano me regaló esta No, y tampoco, tampoco usamos la agenda Solamente escribimos dos, tres cosas En esa agenda y ya no escribimos nada eh, Creo que solamente escribimos como que las Como que las ideas principales Y, y ya, nada más Esta agenda entonces aquí voy a estar anotando absolutamente todo desde los proyectos que tengo básicamente es más los proyectos que tengo de, de aquí del canal que no fueron y, muchos la verdad eh, Instagram sí, de Instagram solo fueron muy poquitos y todo lo que quiero hacer es. con el canal, ideas que quiero hacer todo eso, entonces eso va a estar aquí ya completamente estructurado va a ser bastante, bastante minimalista lin porque cabe recalcar que yo comencé, o sea tenía También la iniciativa bien. de hacer un journal como los que hace Chris o como lo hacen otras personas que son muy muy creativas y la verdad es que mmm, no me hallaba la neta no me hallaba me gusta mucho verlos pero no me hallaba entonces dije bueno este año lo voy a comenzar completamente minimalista manejando colores muy Hola. hola. Eh, y ya viendo ver cómo me va ya voy viendo si le agrego más cosas o no esta creo que también morra sueño un chorro son importantes pero esta me gusta más y es leer por lo menos dos o tres libros en inglés en lo que va del año Amigos, no leímos nada más que las instrucciones para no sé qué cosa Solamente eso leímos No leímos nada en inglés, qué vergüenza Yo quería leer algo en inglés y no, la verdad es que no No no, no, no leímos Ahí va la siguiente mentirota Les diría que uno al mes, pero la verdad es que se me hace imposible Porque yo sí entiendo cosas en inglés pero me tardo Bastante la verdad es que sí me tardo en, bueno. como, como en, en traducir porque mi cerebro lo hace así. cosa que no tendría que hacer quiero, quiero saborear quiero lo, ¿sabes? Que esta quiero me da mucha fluir. vergüenza amigos me da mucha vergüenza pero leer los libros que tengo pendientes sí, sí. amigos otra mentirota no leímos ningún libro pendiente eh, creo que se fueron acumulando los libros y no leímos ningún libro pendiente Ahorita no tengo en la mano qué libros sí leímos pendientes y que no, pero ahí todavía está una pila enorme de libros. Y acá atrás de mí también hay otra más grande, entonces no hemos leído nada. Y no vamos a leer libros pendientes, quizás sí, quizás sí, pero ya vamos viendo porque el otro año me veo muy presionada, lleno de nervios, lleno de muchas cosas, entonces no creo, no creo, pero esperemos que sí, esperemos, esp confiemos que sí. Tengo muchos libros que están pendientes y esos, neta, neta, los quiero leer porque están ahí solitos, sin haberse leído, sin haber rayoneado, sin haber puesto un posi ahí, entonces sí, tengo como que esa necesidad, entonces... Yo también quiero tengo sacar, la necesidad. No, no sacarlos, pero quiero terminar de leer esos libros que están ahí pendientes para hacer más grandes Te apoyo, libros, hermana, te apoyo. poderles compartir más lecturas. La última, y creo que esta siempre la he intentado hacer, pero nunca he podido, es leer poesía. Quiero y... leer, ¡Otra mentirota! No leímos poesía, amigos. La verdad es que me quedé con las ganas de leer poesía y esperemos... Eh... Ah, la lista de libros que vamos a leer el próximo año Podamos eh, Meter algo de poesía Ligera Yo creo que nos va a ayudar mucho eh, Leer algo ligero Y confío 100% Que te saca de cualquier bloqueo De lector Entonces esperemos y confiemos Que el próximo año si sí leemos poesía Al menos un libro de poesía eh, Ya por ahí también algunos amigos En el book, bookstagram vi que dan recomendaciones de libros de poesía, acerca de la poesía y hay uno que me llamó mucho la atención, entonces quiero, quiero adentrarme un poquito a, a ese género literario y creo que ya, esos son todos mis propósitos literarios. Sé que son muy, muy poquitos, les digo, a comparación de mis amigos que dijeron bastantes, pero como no leí el año anterior Leí como muy, muy, fue muy escaso, entonces este año me quiero ¡Ay, Qué los vergüenza los me doy. Y en los que ya les burlense voy de la mentirosa. Para juntos ir de la mano y terminar esos <risa> propósitos literarios. Entonces sí, eh, coméntenme aquí abajito cuáles son sus propósitos literarios. Si tienen uno, si tienen dos, eh, si están de acuerdo con los. Tenemos muchos propósitos literarios, pero tenemos que trabajar en todo eso, entonces eh, pues sí, ya más adelante eh, me sentaré y haré mi lista de propósitos literarios en este video únicamente, solamente, únicamente, en este video únicamente quería reaccionar a la mentirosilla del pasado y verme, verme qué tanto sí logré, qué tanto no logré, eh, ya por ahí les fui comentando lo que sí hice, lo que no hice eh, pero qué vergüenza, qué vergüenza, qué pena No, qué pena Esperemos que eh, los próximos propósitos literarios sean buenos No sean tan elevados <ríe> sean un poco más realistas Y eh, que, que siento 100% Que la Daniela del pasado fue bastante realista Pero no contaba con que se iba a venir una montaña rusa a su vida y pues no pudimos leer muchísimo. Entonces, eh, ya iré preparando mis propósitos para el 23. Que espero que sean más aterrizados, acorde a... Ya mi estilo de vida Que vamos a tener el próximo año Este... Y con todo lo que se viene Entonces ustedes, si están preparando Sus propósitos de año nuevo Háganlo ya ahora mismo Amigos, sí, a ti que te estoy hablando la cámara <risa> No, pero... Ojalá que ya tengan sus propósitos de Año Nuevo y si son así, sus propósitos de Año Nuevo literarios. Y si es así, háganmelo saber aquí abajito en los comentarios. Quiero saber si compartimos alguna idea o si puedo agregar yo ideas a mi lista o no sé, cosas así. Entonces, pues sí, eh, muchísimas gracias por ver este video. Les mando un abrazo, felices fiestas, ya casi se termina el año. Estoy bastante emocionada. Llena de muchas emociones, pero emocionada 100%. Entonces, pues nada, nos vemos en el próximo video. Y disfruten estos últimos días del 2022. Nos vemos okay. en el siguiente video. Bye.